Entrevista a Antonio Zimorra, director de Agenda Digital y Estudios Sectoriales de METIC. ¿Cómo ayudan los datos abiertos a impulsar la transformación digital? Los datos abiertos constituyen uno de los pilares de la economía del dato, que está llamada a ser la base de nuestro desarrollo, tanto presente como futuro, y de la transformación digital de nuestra sociedad. En general, todas las industrias, administraciones públicas y la propia ciudadanía no hemos hecho más que comenzar a descubrir cuál es ese enorme potencial de lo que es el uso de, del dato y cómo aporta a la mejora de la competitividad de las empresas, a la eficiencia y mejora de los servicios de las administraciones públicas y, en definitiva, a las relaciones sociales y la calidad de vida de las personas. Hay tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data, el Cloud, que tienen en la apertura de los datos una palanca fundamental para su desarrollo y el crecimiento de una mayor utilización por parte de todos los agentes sociales y profesionales. ¿Qué acciones llevan a cabo desde Ametic para impulsar el uso de datos abiertos? En AMETIC desarrollamos muchas acciones para impulsar el uso de los datos abiertos. En particular, contamos con una comisión de Inteligencia Artificial y Big Data, donde se dan cita a los principales proveedores de esta tecnología. Desde este ámbito, trabajamos en definir iniciativas y propuestas que contribuyen a difundir el conocimiento de la inteligencia artificial entre potenciales usuarios, con las consiguientes ventajas que esto tiene de cara a su utilización e incorporación en los sectores público o privado. Algunos ejemplos destacados de nuestras acciones son la reciente presentación del Observatorio de Inteligencia inteligencia artificial de AMETIC, desde donde queremos promover el conocimiento y la divulgación de esta tecnología o la próxima celebración de un summit de inteligencia artificial, será el quinto que celebramos ya dentro de este escenario, es un evento de referencia en el ámbito sectorial y que tendrá foco en mostrar cómo esta tecnología de inteligencia artificial puede contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y a los planes de transformación digital a ejecutar con fondos europeos. ¿Cómo han recibido las empresas la creación de un hub nacional de Gaia X? El sector tecnológico ha recibido la creación del Examen Nacional de Galileo X de una manera muy positiva, pues entendemos que nuestra aportación desde España a este proyecto europeo será de enorme valor para nuestras empresas de muy distintos ámbitos de actividad. Espacios de compartición de datos como el turismo, la sanidad, la movilidad o la industria, por poner algunos ejemplos, cuentan con empresas y sprints españolas que son ejemplo y referencia a nivel europeo y mundial. En la METIC, particularmente, pues venimos participando de este proyecto. Recientemente nos hemos incorporado al el hub Nacional de galla X del que hemos sido elegidos miembros de su punta directiva, así como en el Hub Europeo en el que somos miembros de la por parte de la asociación y la industria española. En este contexto, representaremos e incorporaremos la visión de las aportaciones de la industria tecnológica en todos los espacios de datos que se constituyan y solemos el canal de participación de las empresas que desarrollan su actividad en nuestro país y que tienen que conformar la base de proyectos y casos de uso que integrar en la red europea galla X en colaboración con otros hubs nacionales.